Esta semana en La Reina del Sur vemos que Epifanio descubre que Genoveva le es infiel con Nacho, así que quiere matar al periodista. También que Rocío está muy grave debido al balazo que Charlie le dio. Faustino está desesperado, pues teme que su amada muera. Ellos, Sofía y Paula, son perseguidos por la DEA. Mateo los ayuda a escapar en un bote, pues él se siente culpable. Sofía reniega de ser hija de Teresa, pues todo el tiempo tiene que estar huyendo y escondiéndose. Además, Teresa llama el celular de su hija. Al neboalermo es quien le contesta. Al parecer le hace querer a Teresa para que se entregue. Teresa furiosa lo amenaza de matarlo si toca a su hija. Ella está desesperada, así que su amigo la consuela. Y dinos tú qué crees que Rosario muere. Déjame saber en los comentarios y suscríbete para más contenido.